Esto es lo que yo vengo pensando todo el tiempo Digo, la gente ya está cansada La policía mexicana tiene un modus operandi Que ya se fue de la raya La gente está muy al borde de, de, de querer hacer cualquier cosa Y bueno, dentro de poco vamos a tener eh, Digamos, una respuesta social De qué es lo que va a pasar con respecto a la gente y a la policía Porque, digamos, eh, una cosa es que tengamos un país donde la policía pueda manejarse de esta manera porque hay abundancia, porque hay poco, poca vigilancia acerca de qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. ¿Pero qué pasa? En este momento tenemos un cuadro en México que es muy violento, muy violento para los policías. O sea, los policías se juegan la vida todos los días. Entonces eh, salen a la calle y la gente los insulta y ellos se juegan la vida. Esa, eso tan desparejo hace que la policía se... De alguna manera se comporte despóticamente con la gente. Porque ellos no están siendo, por así decir, aceptados por la gente. No te olvides que la policía de México se juega la vida todos los días para que vos estés sentado ahí tranquilo o tranquila viendo tu celular. ¿Y qué pasa? Los critican, los critican. De lo primero que los critican es de que a vos eh, te frena la policía y tenés que tener preparado 100 pesos, 200, 300, un quinientón. El famoso mordisco. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ellos piden plata? Porque nosotros no se las estamos dando. Nosotros no estamos yendo a la policía a decirle gracias, hermano, por estar ahí vigilando las 24 horas, por poner el pecho para las balas que venían para mí, por estar cuidándome. Toma un quinientón para vos, hermano, porque te lo mereces. No, nadie hace eso. Y eso obliga a los mexicanos, a los policías, a tener que obrar de esa manera. Entonces nosotros estamos viendo en este momento un caos social donde la policía eh, es el punto donde todos estamos mirando, pero es que no es la policía, nosotros estamos mandando a personitas que tienen un trabajo, porque ser policía es un trabajo, a tener que enfrentarse con los narcos, ¿me entendés? Eso no pasa en ningún país, en ningún país vos te metés de policía y tienes que ir a luchar con narcotraficantes que tienen armas peores que la guerra de Estados Unidos. Bueno... Entonces, eh, México, el pueblo tiene que cuidar sus policías, o sea, nosotros tenemos que empezar a obrar de otra manera con los policías, yo no paro de ver videos donde la gente los insulta desde el vamos, ni siquiera le dan un buen día al pobre policía que está ahí parado, asoleado, eh, transpirado, eh, extraña a sus hijos, extraña estar con su mujer y capaz que ese mismo día pierda la vida, güey y vos no haces nada no hacemos nada solo los insultamos y los criticamos así que ¿dónde va a ir a parar a todo esto? ¿en un grado de violencia sin igual o en que el ser humano el mexicano cambie